Ya hemos visto en qué consiste el plagio y sabemos que, en resumidas cuentas, plagiar es atribuirse, total o parcialmente, una obra ajena. Pero hay muchos tipos de plagio, como estos que vamos a pasar a ver a continuación y que se corresponden con ejemplos de plagio detectados por la herramienta Turnitin Feedback Studio. La clonación. Probablemente sea el que nos viene a la mente cuando oímos hablar de este asunto. Consiste en atribuirnos como propio, sin más, un texto ajeno presentado de forma literal, tal y como estaba en la fuente original. Control-C, copiar. Es parecida a la clonación, pero en este caso se trata de disimular la copia cambiando pequeñas porciones de texto o reproducir un gráfico, por ejemplo, sin mencionar el autor. En la práctica, no atribuirlo es atribuirnoslo. Mashup. En este caso se mezclan fragmentos de obras ajenas, frases, párrafos, fragmentos multimedia, en nuestro trabajo sin citar procedencia. Parafrasear. se trata de cambiar la redacción de la obra original por nuestras propias palabras o cambiar el orden de las mismas, sin atribuir lo dicho a quien lo hizo. Y aquí nos encontramos con una duda que tiene mucha gente. No, no solo se cita lo que va entrecomillado, es decir, la cita literal. El cambio de redacción no exime de citar. Entrecomillado no citado. Si entrecomillamos un fragmento de texto, el lector sabrá que se trata de palabras ajenas, pero si no citamos adecuadamente la procedencia de las mismas, no quedarán atribuidas. Luego será plagio. Reciclar. Presentar un trabajo propio ya publicado antes, como novedoso, es incurrir en autoplagio. Si utilizas tu trabajo anterior, autocídate. ¿eh? Pero hazlo con moderación, no infles artificialmente tu número de citas. Como veis, hay muchos tipos de plagio y es posible caer en alguno de ellos sin pretenderlo o saberlo. Para evitarlo, es importante organizar metódicamente el proceso de documentación del trabajo teniendo en cuenta las citas desde esa primera fase de la investigación. Por eso, anota siempre qué es literal y qué has parafraseado. Y, por supuesto, anota todos los datos de la fuente original, el número de página y todos los elementos que necesitas para posteriormente citarlo. No olvides que utilizar un gestor bibliográfico te va a ayudar muchísimo en esta tarea.